Continuamos entonces con el teorema de existencia del consistente maximales. Todo conjunto consistente está incluido en un consistente maximal. O sea, esto está, está diciendo algo sobre la existencia de elementos maximales en este POSET, ¿no? En un POSET de consistentes. Dice que arriba de, cada, de cualquier elemento de este POSET hay un maximal. Eso, si el poset fuera finito, sería trivial. Pero el poset de los consistentes conjuntos consistentes es muy infinito. Eh, hay, tantas, como, hay tanto consistentes como números reales también. Eh, así que es no trivial que haya elementos maximales en este poset. Pero primero doy una idea de cómo se puede probar esto. Y después lo, lo escribo en la pizarra. Y la idea es, agarramos un conjunto consistente y cómodo para fabricar el maximal y voy poniendo proposiciones siempre que pueda. Siempre que pueda, la agrego. Si se me vuelve inconsistente, a esa proposición no la pongo y agarro otra y pongo. Tink, tink, tink, tink, voy agregando. Cuando termine de agregar todas las proposiciones, este voy a tener un conjunto al, al, al cual no le voy a poder agregar más nada, entonces ese va a ser máximo. Entonces vamos a formalizar esa, ese argumento intuitivo de cómo agregar hipótesis y el hecho es que puedo hacerlo de a una. Puedo hacerlo de a una, y eh, como una derivación solo involucra este, una cantidad eh, finita de fórmulas, o sea, y a, atestiguar de que a, de algo, algo sea inconsistente solo involucra una cantidad finita de fórmulas, este, el, el procedimiento va a funcionar. Bien, entonces ¿cómo hacemos? Entonces, supongamos que gamma es consistente. Empezamos con gamma consistente. Y ahora, primero tengo que escribir una receta de cómo voy a agregar las eh, proposiciones de a una. Y para eso me haría falta una lista de todas las proposiciones. Eh, y, y esa lista, ¿cómo la, la fabrico? Bueno, de hecho es posible no lo voy a, voy a dar una idea intuitiva, es posible escribir prop como una sucesión. ¿Sí? Una sucesión indizada con números naturales. Eso es posible. ¿Y cómo hago para hacer esa, esa enumeración? Empiezo con las fórmulas la, las ordeno Primero considerando La cantidad de conectivos Que aparecen ¿sí? Y La cantidad eh, y la, la cantidad de conectivos Y Las proposiciones Considerando Los subíndices que tienen Lo, lo que habíamos llamado el grado En un ejemplo viejo Entonces ¿Cómo va a ser el orden? Un orden posible sería, primero, la que tienen eh, cero conectivos, grado cero. Y la única que cumple con esto es P0. C eh, un conectivo... Un conectivo grado 1 ¿Sí? y estas son las que tienen a lo sumo un conectivo y eh, los subíndices de los, de los símbolos proposicionales que aparecen son menores o iguales a 1 entonces acá tenemos bottom acá tenemos p0 p1 y después con un conectivo más con un conectivo solamente, además, y que tenga alguna de estas, podrían ser eh, P0 y P0, vamos a poner los puntitos, el puntito famoso acá para no tener que escribir todos los conectivos. P0, puntito, P0, P0, puntito, P1, P1, puntito, P0. Eh, después me hace falta con bottom, p0, puntito, bottom, bottom, puntito, p0. Eh, acá podríamos poner, eh, acá podríamos poner i, y acá podríamos poner, ahí está, podríamos poner de esta manera. PI, puntito, PJ, donde I y J son menores o iguales a 1. ¿Sí? No sé si me está faltando alguna, Mati, pero ¿cuál es el punto? El punto es que las que tienen cero conectivos, y grado 0, esta es la única. Que tiene un conectivo y grado 1, es decir, los subíndices menores o iguales a 1, son muchas, pero son finitas. Y después, la que tienen dos conectivos, acá es, dos conectivos, grado 2. Son muchas, pero son finitas. Entonces las puedo contar a todas. Entonces puedo llamarle FI1 a esta, FI1, FI2. Acá estas no tienen un conectivo, así que las vamos a sacar a estas. ¿No te están sobrando? Puede ser que me estén sobrando. O ¿Cuál? sea, si asumís que Bottom es conectivo, ¿Sí? P1, círculo, Bottom tiene dos. Eh, correcto, bien, entonces estas no me hacen falta. Y acá, Bottom estaría, no, Bottom estaría suelto, está bien, muy bien, perfecto. Entonces, esta sería Fi1, Fi2, y acá hay varias, este, no, no, no las quiero contar ahora, pero hay finitas. Después hay más acá, pero son finitas. Entonces puedo armar una lista donde estén todas las proposiciones. Entonces, una vez que tengo esa infraestructura, voy a agrandar gamma como prometí. Bueno. Entonces, eh, Voy a definir una sucesión, voy a agrandar, ¿cómo voy a agrandar gamma? Voy a empezar con gamma y voy a armar una sucesión, este lo voy a llamar a gamma, va a ser mi gamma 0. Y después me voy a definir gamma 1, gamma 2, tal que sean cada vez más grandes, ¿sí? quiero hacer el resultado de agregarle o no una proposición. Si es que me queda consistente o no. Entonces. Gamma. N más 1. Gamma 0. Perdón. Gamma 0 ya lo definí ahí. Pero lo voy a repetir acá. Gamma 0. Está definido como gamma. Gamma N más 1. Está definido como. Eh, gamma N. Unión fi acá me convendría empezar con cero. Unión fi n, si es consistente, y si no, gama n si no. O sea, Empiezo con gamma. Ahora, ¿le puedo agregar P0? Se la agrego. Y me queda, si le agrego P0 y me queda consistente, se la agrego. ¿No me queda consistente? No. Paso ahora a la... Eh, y, y ahí se me fabriqué gamma 1. Gama 2. Tomo gamma 1 que podría haberle agregado P0 o no, dependiendo de que sea consistente. ¿Le agrego voto? No, no le puedo agregar voto. Listo. ¿Le puedo agregar voto? No. Entonces lo dejo igual. Gama 3. ¿Le puedo agregar P0 implica P0? Sí. Se lo agrego. ¿P0 implica P1? Cuando me quiero armar en gamma 4, me pongo P0 implica P1. ¿Le puedo agregar P0? Bueno, si, era consistente, si me queda consistente después de agregarle eso, lo dejo. Y si no, no. Entonces, así define una sucesión, recursivamente, una sucesión de eh, conjuntos eh, de proposiciones, ¿sí? Que incluyen a gamma. Porque le estoy agregando cosas o dejándolo igual. Es una sucesión monótona, creciente de conjuntos. Y finalmente, defino gamma estrella como la unión de todos estos gamos. ¿Sí? O sea, me armé una sucesión monótona creciente de conjunto y al final me tomo la unión de todos ellos. ¿Sí? Bien. Este, entonces la afirmación, esto me sirve. Gamma estrella es consistente máxima, ¿sí? Entonces hay que probar dos cosas, que es consistente y que no le puedo agregar más nada sin que deje de ser consistente. Entonces primero, es consistente. Y qué pasa si no? Supongamos que no fuera consistente. Entonces, si no, de gamma estrella se deduciría bottom. ¿Eh? ¿Y qué quiere decir que de gamma se deduzca bottom? Quiere decir que hay una derivación de que llega bottom con hipótesis de D. ¿Cuáles son las hipótesis de D? Es un conjunto finito y esto es clave. Las hipótesis de una derivación es un conjunto finito. Entonces acá voy a llamarle Psi 1, sí, M a las hipótesis de D y esto está incluido en gamma. Sí. Ajá. Gama ¿Sí? estrella, en ese caso. Gama estrella, muchas gracias. Tiene que estar en los créditos de los... Va, tanto vos como... Claro, tiene que estar en los, en los créditos de, de los videos, ahora me estoy dando cuenta. Este. Bárbaro. Entonces tengo un conjunto finito que es un subconjunto de gama estrella. Voy a seguir por acá. Esto creo que no me hace falta más. Quizás sí que la enumeración es completa, eso me va a hacer falta, pero bueno, repito. Ahora bien, como en una estrella este conjunto, ¿sí? como, repito todo, como las hipótesis de D, que es igual. a psi 1 hasta psi m. Están incluidos en gamma estrella, que es igual a la unión de los gamma n. ¿Sí? Entonces, psi 1 está en algún gamma n. Porque, o sea, gamma estrella es la unión de estas cosas. Entonces, Psi 1 está en la unión de algunos. Está en alguno de estos términos de la unión. Está en, voy a decir, por ejemplo, pongamos que Psi 1 está en gamma 3. Psi 2 está en gamma 8. ¿Sí? Después, Psi 3 está en gamma 1. Y psi está en gama 10, ponen. Ejemplo, ¿Eh? entonces, pero ahora hay uno de estos que es más grande de todos, ¿eh? ¿Alguno? Porque acá fíjate que, que la sucesión de conjuntos gamma están ordenados. Gamma 0 es, es más chico o igual a gamma 1, etcétera con gamma 2. Entonces acá de estos M, de estas M proposiciones, hay alguna, o sea, y cada una está en, en, en algún gamma. Para alguna de ellas tengo el gamma más grande. Pero al final ese gama más grande que aquí si, si suponemos que acá el gama es diez incluye todas ese incluye a todos los otros Y entonces, en conclusión, todas las hipótesis de D están incluidas en gamma n. Pero ahora aquí llegamos a que la todas las hipótesis de D están en gamma n y gamma n es consistente porque hemos construido gamma 1, gamma 2, gamma 3, haciendo caso, poniendo cosas, sí que queda consistente. Y si no era consistente, no la poníamos, así que nos quedamos como antes. Entonces se puede probar por inducción que todos los gamma n son consistentes. Pero entonces al final llegamos a una contradicción, porque esta, esta derivación con hipótesis no cancelada, incluida en gamma estrella, por ser finitas tenían que estar incluidas en algún gamma n, con un n suficientemente grande. Entonces, de acá... De que la hipótesis no cancela esta derivación con conclusión bottom. Está incluido en gamma n, me diría que gamma n es inconsistente. Absurdo. Entonces, por esa contradicción, llego a que es consistente. Y me falta ver que es maximal. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para ver qué es maximal? Entonces voy a tratar de aumentarle algo, una proposición, y voy a llegar a una contradicción. O sea, supongamos que, supongamos que phi no pertenece a G. Estrella. Entonces, voy a ver. Que si se la agrego, me quede inconsistente. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? Porque eh, si... Ajá. Esta, esta fi... Es alguna fiene. Porque primero, recuerden que habíamos empezado enumerando todas las proposiciones. O sea, en la lista, habíamos hecho una lista de todas las proposiciones. Entonces, en particular esta aparece en la lista. Entonces vamos a decir que es la enésima que apareció. ¿Sí? Bien. Ahora. Pero... Entonces, cuando hicimos, o sea, acá, acá es no pertenece, perdón. O sea, porque estoy tratando de, per, perdonen acá, es no pertenece porque estoy, estoy suponiendo que algo no pertenece y que si lo agrego y no le puedo agregar nada que no, no haya estado de antes. O sea, si tengo algo que no pertenece, entonces cuando lo agrego ya sea inconsistente. Entonces, como phi n no pertenece... Quiere decir que en el momento que tuvimos que decidir si la poníamos o no, me dio inconsistente. ¿Sí? Cuando llegó el, el, el, el gamma n más 1, cuando armamos, cuando definimos gamma n más 1, no la pusimos. Por eso no estaba. No está en conjunto, porque cuando tuvimos que decidir si la poníamos, cuando pasamos, eh, agarramos gamma n más 1, lo definimos como unión a esto. Si lo hubiésemos puesto acá, estaría en gamma estrella, porque gamma estrella es la unión de todos los gamma n. Pero en ese momento dijimos, no, no la pongas. ¿Por qué no la pusimos? Porque esto no era consistente. Entonces, deducimos que gamma n... Unión, φn, que es φ, no es consistente. ¿Pero eso qué quiere decir? Que hay una derivación con hipótesis, ¿sí? con hipótesis no canceladas, incluidas en este conjunto, y conclusión, voto. O sea, este conjunto es inconsistente. Pero si este conjunto inconsistente, entonces este con mayor razón es. O sea, si hay una derivación con hipótesis no cancelada incluidas acá, y conclusión Bottom, esa misma derivación tiene hipótesis no cancelada incluida en este conjunto, porque este conjunto es más grande que este. Este conjunto es más grande, este conjunto es más grande que el original. Entonces, gamma estrella, unión phi, como, tiene, como es más grande, la hipótesis no cancelada de la derivación que justifica eso también están incluidas acá, así que justifican que esto es inconsistente. Entonces, conclusión, para cualquier cosa que no, esté, que no haya estado de antemano en gama estrella, si la agrego, me queda inconsistente. Entonces el conjunto es máximo Voy a ver acá los mensajes. Ah, bien, perfecto, era justo la corrección. Buenísimo. Voy a volver a la presentación. Bien, entonces, esto que hemos hecho es, es eh, lo que sugería ahí en la demostración esa, que, vamos a, que engordemos a gamma hasta obtener un maximal y se puede. Se puede por dos cosas. Primero, porque el conjunto de todas las proposiciones era, es numerable, se puede listar en, en una lista indizada con los números naturales. Y segundo, porque la consistencia es un fenómeno local. O sea, solo depende de una cantidad infinita de, de elementos. Por eso se puede. Bueno. Hay un lema que no voy a probar, que, eh, que está en el apunte, la prueba es muy elemental, no quiero demorarme en esto, pero lo que dice es lo siguiente, que si un conjunto es consistente maximal, entonces cualquier deducción que yo pueda hacer a partir de hipótesis, ahí me da algo que ya está en el conjunto, ¿sí? O sea, no... Es un conjunto tan gordo que incluye todas sus, eh, todas sus este, deducciones. Lo que digo es, si gamma es consistente maximal y de, con hipótesis en gamma puedo deducir phi, entonces ya phi está en gamma. Esa propiedad le llamamos que gamma es cerrado por derivaciones. O sea, si derivo cosas usando hipótesis en gamma, y llega una conclusión, esa conclusión ya tiene que estar en gamma. La, la prueba es muy fácil, está en el apunte. Y ya podemos llegar al final eh, del el, el teorema principal. Acá copié de vuelta la propiedad de, eh, de clausura por derivaciones. Acá eh, la, la escribe nuevo. Y hay una propiedad... Extra que tienen los consistentes maximales que es que realizan los conectivos. ¿Qué quiere decir realizar los conectivos? Fíjense que acá, ¿qué tenemos acá? Una proposición negación de φ. Y como habíamos dicho al principio de la materia, es un string. Es simplemente una sucesión de símbolos. La sucesión de símbolos que acá estamos abreviando es una abreviación porque acá faltan los paréntesis, pero la string diría: paréntesis izquierdo abre paréntesis, eh, símbolo de la negación, choclo de símbolos que, que representa phi y cierra paréntesis. Acá los paréntesis no los ponemos porque estamos abreviando ya bastante. Entonces, es solo una string de símbolos, pero los consistentes maximales, los conjuntos de proposiciones consistentes maximales, como que me lo interpretan al, al símbolo y me lo hacen verdadero en algún sentido, me lo interpretan con el significado que tiene. La negación de φ está en gama, si solo si, φ no está en gama. O sea, fíjate cómo el, el simbolito de negación se transformó en el no verdadero. Y lo mismo pasa con la implicación. Si φ implica, eh, si está en gama, sí si solo si, se da la implicación posta de que φ pertenece a gama, Implica si sí, pertenece a gamma. Entonces, en ese sentido, digo que realizan los conectivos, los hacen reales. A los símbolos conectivos se transforman en algo verdadero. Bueno. Eh, vamos a demostrar este, este teorema y después pasamos al teorema de existencia y modelos. Bien. Eh, vamos a demostrar. Voy a empezar borrando acá. Y dejo de presentar. La borro y dejo de presentar. Así no perdemos tiempo. Y nuevamente, acá hay que usar la técnica que había dicho. Eh, a ver. Vamos a usar la clausura por, por derivaciones. Y vamos a usar el hecho de que que el, el conjunto es consistente maximal. Bien, Bien. entonces quiero demostrarle que eh, no fi. Entonces, gamma es consistente maximal. Gamma consistente Maximal. Entonces, supongamos que no fi pertenece a. ¿Sí? Entonces, y supongamos que vamos a ver que no se da de que fi pertenece a. ¿Sí? Entonces. Si estuviera, o sea, supongamos que no phi está en gamma. Si estuviera fi en gamma, entonces, fi, no fi, bottom, eliminación de implica. Esta derivación, ¿cuáles son sus hipótesis canceladas? Las hipótesis no canceladas de esto son phi y no fi que estarían en gamma, porque habíamos supuesto que no fiesta en gamma, absurdo. Habíamos supuesto que no fiesta en gamma, y además por el absurdo estamos suponiendo que fiesta en gamma, pero entonces, de gamma se deduciría bottom, pero sería inconsistente, absurdo. Acá solo estamos usando la consistencia de gamma, la interesante es la otra. Vamos a poner así y acá vamos a poner así. Ahora vamos a ver la otra implicación. Esta es la interesante. Supongamos que no está. Sí. Supongamos que no está, pero es maximal. Como gamma es maximal, miren, clave acá el uso de maximal. El hecho de que sea maximal quiere decir que si yo le pongo cualquier cosa que no esté, se va a hacer inconsistente. Entonces, esto no estaba, entonces al ponerle esto, que no estaba, se hace inconsistente. Pero ahora, si de gama unión phi deduzco voto quiere decir que hay una derivación, Una derivación de con hipótesis en gamma y phi que llega a bottom. Pero de acá yo puedo hacer una introducción de la negación. Una introducción de implica y qué me va a quedar acá: phi implica bottom, que es la negación de phi. Phi implica bottom y la negación de phi. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis de esta de prima? Las hipótesis no canceladas de D' son, la, son, este, como este es una regla que cancela hipótesis, son las hipótesis de la subderivación menos el antecedente, que es phi en este caso, que son las hipótesis de D menos phi. Ahora, las hipótesis de D. Estaban incluidas en gamma unión phi. Pero si a esto le saco phi, entonces esto va a estar incluido. No va a entrar acá. Pero esto va a estar incluido en gamma. Las hipótesis de incluidas en gamma unión phi por, por suposición ahí está. Y ahora si le saco phi me queda incluido en gamma. Pero eso quiere decir que de gamma se deduce no fi. Entonces, ¿qué llegué? Llegué a que, suponiendo que fi no estaba en gamma, llegué que de gamma se deduce no fi. Pero por el lema que dejé sin probar, que está en el apunte, si de gamma se deduce no fi, y es eh, consistente maximal, entonces no gamma tiene que estar en phi por ser cerrado por derivación. Entonces, de acá se deduce que no phi está en gamma, por la propiedad de los consistentes maximales de ser cerrados por derivación. Entonces, ahí probamos la otra implicación, la, la recíproca. ¿Sí? La ida es por, simplemente por consistencia. La vuelta usa fuertemente la maximalidad. Bien. Si queda un ratito voy a probar la, la, la, la, el, el otro caso, pero quiero redondear el teorema principal ahora antes de que se acabe el tiempo. Bien, entonces, ¿cómo probamos ahora el teorema principal? Que si, que si de gamma no se deduce bottom, entonces hay una asignación tal que hace uno todas las cosas de gamma. Entonces el esquema de la prueba es el siguiente. Primero, encuentro un consistente maximal que me incluya a gamma. Como gama consistente tengo un consistente maximal que me lo incluye. ¿Sí? Ahora voy a definir, derecho defino la asignación. Y por eso convenía tener un consistente maximal, porque un consistente maximal está muy cerca de la noción de eh, asignación. Entonces voy a definir una asignación que me hace uno a los símbolos proposicionales que están en gama estrella. Y a los que no me lo hacen ser Y entonces, esa asignación me va a validar, me va a validar gamma. Y, y esa es toda la, la, la idea. Ahora vamos a implementar esa idea, vamos a ver que eso anda realmente. Eh, y la idea, y, y esto va a funcionar usando la definición de la evaluación que extiende a una asignación. Y las propiedades, obviamente, del consistente maximal. Bien. Eh, vamos a la pizarra, entonces. Entonces habíamos dicho que íbamos a tomar un... Gamma consistente maximal. O sea, Gamma, gamma está incluido... Que va a estar incluido en algún consistente maximal Gamma estrella ¿Sí? Bien eh, Entonces ya habíamos definido la asignación B De PN Está definido como 1 Si y solo si eh, PN pertenece a gamma estrella Y si no vale C sí. Esa es la definición completa de B. Entonces, ahora vamos a probar de que cualquier cosa de gamma vale 1 cuando la valuó con la evaluación eh, asociada a B. Entonces, probemos eso. Entonces, entonces acá ¿cómo hacemos? Bien. Entonces, supongamos... sea fi en gamma ¿Y qué queremos ver? Queremos ver que la evaluación esto es uno Ajá, bien. Entonces, ¿cómo, cómo probamos eso? Vamos a tomar eh, vamos a analizar, vamos a analizar casos de qué forma tiene phi. ¿Sí? Entonces, si phi era, entonces hacemos casos. Si phi es atómica, si phi es atómica, vale directamente por la definición. ¿Sí? Porque gamma, o sea, si Pn pertenecía a gamma, pero gamma está incluido en gamma estrella, ¿Sí? Eh, gamma está incluido en gamma estrella, entonces la evaluación de Pn es igual a B de Pn es igual a 1, porque Pn pertenece a, a gamma estrella. Y, y, y bueno, y esto, entonces ya tenemos eso. Ahora, eh, supongamos con eh, la, la implicación, por ejemplo. Supongamos que fi es de la forma, este, si implica gi. Supongamos este caso, ¿Sí? Entonces, la, eh, eh, de hecho lo que vamos a probar, lo, lo, de hecho lo que vamos a probar, acá me estoy confundiendo un poquitito, lo que hace falta probar es que esto va a ser, va a valer en Gamma. O sea, queremos probar esto, pero vamos a probar algo más fuerte, vamos a probar de que phi si pertenece a Gamma estrella, si y solo si esto vale 1. ¿Sí? Y entonces ahí sí me, me, me queda mejor la cosa. Entonces ahí está. Voy a, voy a, voy a, voy a repetir esta partecita porque ahora tengo un enunciado más fuerte. ¿sí? Pero el enunciado que quería demostrar es que validaba a gamma, eh, se va a seguir de este, porque como gamma está incluido acá, me va, me va a dar uno. Entonces vamos a probar esto por inducción. Ahí está. Entonces, entonces, el caso atómico, esto es igual a 1, si, sí, solo, si, sí, por definición de corchete, B de Pn igual a 1, si, sí, solo, si, sí, Pn pertenece a gamma. Y bottom, B es igual a 0, y bottom no pertenece a gamma estrella, a gamma estrella, gamma estrella porque es consistente. Entonces es el caso base. Estamos probando entonces esta implicación por inducción. Bien, sigo acá. Y acá hago el caso de la implicación solamente. Entonces supongamos que el caso, tengo el caso de una implicación. Si implica g. Buah. Entonces, supongamos que la evaluación de esto es 1. Si la evaluación de eso es 1, eso quiere decir que la evaluación de B, si esto es 1, entonces la evaluación de h es 1. Eso por definición. Porque la única manera de que sea falso esto es que esto sea... Verdadero y esto sea falso Que es exactamente el valor de verdad que esto implica Pero ahora por hipótesis inductiva Acá equivalente, Por hipótesis inductiva Que esto valga 1 Quiere decir que están Si sí, Pertenece a gama estrella Implica Y acá también por hipótesis inductiva Que G pertenece a gama estrella Pero ahora esto, como Gamma estrella, realiza la implicación. Esta implicación verdadera se me transforma en el hecho de que la implicación simbólica de estas dos proposiciones está. Que era lo que yo quería probar. Acá la hipótesis inductiva lo estoy aplicando para psi y para g. Bien. Bueno, ese es el caso del implica y los otros se siguen similarmente. Este, después lo podemos repasar un poquitito a esto. Y, eh, y continuamos entonces la, la, la clase que viene.